Buenas noches. Eh, esta es la obra de teatro que preparamos para este año, dadas las enormes dificultades que nos impulsaron en estas condiciones de pandemia. El proyecto se gestó el año pasado, eh, pueden leerlo en el programa, cuando un par de, de integrantes del, del grupo quiso hacer obras infantiles, ahí pensamos este año empezamos a trabajar sobre algunas obras de Adela Vash a principio de año y finalmente, después de, de varias vueltas, consolidamos en estas siete obras que les vamos a presentar hoy acá, remixadas e interpretadas de una manera especialmente libre. Queremos empezar agradeciendo... Por supuesto, como siempre, las autoridades del ISPE, el Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, su rectora, la profesora Roxana Ferioli, Damián Mantovano, su vicerrector y sus regentes Liliana Yelín y Gerardo Acosta. Y, por supuesto, eh, todos los integrantes pasados y presentes de, del grupo que siempre nos están apoyando, que siempre nos mandan su, sus buenas ondas, su ánimo, que, que están a disposición para cualquier cosa que necesitemos, que, que nos, nos acompañan, que hoy mismo nos mandaron su, sus mensajes de, de augurio y su, sus buenos deseos. La verdad es que los tenemos siempre presentes en nuestro corazón y, lo, y están nuestros brazos abiertos para, para futuros proyectos. Queremos agradecer muy particularmente a la hermosa Adela Vash por permitirnos hacer este destrozo que vamos a hacer con sus obras y esperamos que, que les, les guste y que no sea muy... Bueno, esperamos que le guste. Estamos, la verdad es que estamos muy contentos con nuestro trabajo. Por último, por adelantado voy a felicitar a... a mis actrices y actores que han hecho un esfuerzo monumental durante este año en donde tuvimos que hacer teatro, como tantas cosas, pero tuvimos que hacer teatro a través de la pantalla. La verdad es que, en, como años anteriores, hemos vuelto a descubrir hasta qué punto el teatro nos llena de vida y nos salva de las, de las cosas más difíciles, y más complejas que nos tocan vivir. Los dejo con los artistas.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 Gracias, pero prefería tomar alguna otra cosa. Hace calor y tengo mucha sed. ¿Qué sí, vida quisiera? La verdad es que no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, vamos arriba. ¡Arriba, señora! Esto no es un helicóptero ni un avión. Y no puede subir ni siquiera un escalón.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 Buenas tardes. ¿Puedo usar el banco? Sí, cómo no. Yo antes trabajaba en un banco. Pero me aburrí de estar en la caja. Claro, bien hecho. ¿Pero cómo aguantará dentro de una caja tanto tiempo, un lugar tan estrecho? Por supuesto que sí. Es largo trecho el que recorrí. Antes hablaba poco, pero ahora, me halla donde me halle, no me cayó nada. Si me molesta, no me pregunto. en qué calle es esta. Buenos días. Buenos días, eh, quisiera comprar una casa. ¿Qué tipo de casa le interesa? ¿Una de dos plantas? ¿Una casa de dos plantas? Mm, no sé, a mí me gustan mucho las plantas, me encanta el verde. Así que eh, quisiera tener unas cuantas, seguro más de dos. Señor, yo me estaba refiriendo a que si quería una casa con una planta baja, y una planta alta. ¿Una casa con solo dos plantas? ¿Una baja y una alta? No, no, no. Eh, yo quiero tener muchas plantas. Grandes, chicas, medianas, altas, bajas. Y si es posible que algunas tengan flores. No, señor. Yo me refería a una casa con una planta baja y un piso. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace un momento me dijo que era una casa con dos plantas, y ahora me dice que es una sola baja y un piso. Que tengo un piso, está bien, porque con uno para pisar me alcanza, pero a mí, a mí me gustan mucho las plantas, ya le dije que quiero tener muchas. Bueno, entonces le voy a buscar una casa, si me permite, que sea muy amplia, donde pueda poner todas sus plantas, y que no tenga... Además, no me gustaría... No, disculpe, me gustaría una casa en un lugar tranquilo. Por eso le estaba diciendo que prefería un lugar que no tenga nada de ruido. Pero claro, ¿cómo voy a ir a querer vivir en un lugar de ruido? <risa> me estaba diciendo que era un lugar, de <risa> un lugar de ruido. No, sin ruido, de ruido, sin ruido. Oh, bueno. Pero usted, ah, bueno. ¿Usted cree que voy a ir a vivir en una posilga? ¿Un lugar de ruido? No, no, no, no, señor. Le voy a buscar una casa que esté en perfectas condiciones, que no tenga nada de ruido y que no esté de ruido. Ah, eh, eh, sí, y que esté bien ubicada, ¿eh? Para mí es muy importante que la ubicación sea buena. ¿Le gustaría vivir en la calle con esa? ¿Cómo dice? Con esa. ¿Con esa? Sí, sí, dije con esa. Pero, ¿se puede saber con quién? ¿Quién es esa? ¿De qué me está hablando? No, señor, yo le estoy hablando de vivir en la calle con esa. Pero, mire, yo eh, no quiero vivir en la calle, justamente por eso quiero vivir en una casa, vengo a comprar una casa. Eh, aparte, tampoco quiero vivir con esa, que ni sé quién es. Bueno, señor, cálmese, si quiere le busco otro lugar, algo... Sí, sí, visible. mejor ofréjame otra cosa, sí, sí. ¿Le gustaría vivir en la calle Callao? ¿Qué dice? Callao. ¿Cómo? Callao, señor, callao. No, de ninguna manera, no me cayó nada, esto es el colmo, vengo a comprar una casa y primero me dice que es una casa eh, con solo dos plantas, después eh, me quiere mandar a vivir a la calle con esa que ni sé quién es y ahora me dice que me calle. Mire, eh, yo mejor me voy y si cree que me puede interesar vivir en la calle con esa que no sé ni quién es, le sugiero que se haga ver la cabeza. señora. Son nada asiento nomás. Gracias, pero preferiría tomar alguna otra cosa. Hace calor y tengo mucha sed. ¿Qué vida quisiera? La verdad es que no sé. Sí, que no una lista. ¿Y qué voy a querer? ¿Que me traiga una vida que no esté lista? Si me ha traído una bebida, mejor traigo una que esté lista porque no puedo pasarme todo el día acá esperando. Sí, claro, tienes razón. ¿Desea que le traiga una bebida helada? ¿Qué dice? Digo, Sí, desea que le traiga una vida helada. ¿Pero usted por qué me toma? ¿Cómo voy a querer que me traiga una vida helada? ¿De qué hada me está hablando? Pero señora. Yo le pregunté si... Yo no soy sorda. y escuché muy bien lo que usted me preguntó. Y no, no quiero que me traiga una vida helada. ¿Qué es esto? ¿Un bar un libro de cuentos? Soy una mujer grande. ¿Qué hada ni qué hada? ¿Qué se cree? Disculpe, señora. Usted tenía mucha hacer y yo le ofrecí algo para pagar su sed. Mm.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 tardes. Buenas tardes. Por favor, vamos arriba. Dale. Arriba, Ay, señora. Esto no es un helicóptero ni un avión. No puede subir ni siquiera un escalón. Pero por favor, señor, yo no le hablo ni de subir ni de volar. Le estoy hablando de ir a un lugar. Por favor, arriba Davia. Ah, usted dice que arriba Davia. ¿Que quiere ir al aeropuerto a buscarlo? No, no es cierto. No quiero ir al aeropuerto. Ah, entonces quiere ir a la estación terminal.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 pero me parece que acá el que no escucha es usted, y que además inventa. Por favor, escuche si no quiere que me arte. ¿Y a dónde quiere que vayamos? Escucho lo que le digo. Arriba, Davia, entre Uruguay y Paraná. ¡Ah! Davia, arriba, entre Uruguay. y Paraná. Señor, por favor, qué lío. Qué lío, no le estoy hablando ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, ni de Paraná. Por favor, le estoy diciendo a un lugar. Disculpe, señora, pero ¿qué quiere que le diga? Desde que subió, me está hablando de un tal Davi aquí arriba y todavía no me dice bien a dónde quiere buscarlo. Ahora me dice que llega entre el río Uruguay y el río Paraná, pero no me aclara si es en la provincia de Entre Ríos, de Corrientes o de Misiones. Pero por favor, qué lío, señor, no le estoy hablando ni de Entre Ríos, ni de corriente, ni de Misiones, por favor. Y entonces, pero... pero... Por favor, y escúcheme bien, eh, si no quiere que me arte, porque pensándolo bien, el médico me dijo que hacer ejercicios hace bien para los pulmones, así que me voy a bajar,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 Entonces, ¿acá si una persona es alta, se tiene que agachar para hablar? No, no tiene que agacharse. tiene que hablar bajito. Por eso, si es alta, se tiene que agachar y hablar desde abajo. No, tiene que hablar en voz baja, tiene que hablar despacio. ¿Despacio? ¿De, De viajes espaciales, cohetes extraterrestres...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 Papá, las vacas, ¿se dan vacunas? No, Aurora, las vacas no se dan vacunas. ¿Y las vacunas se dan vacunas? No, Aurora, no se dan vacunas. Pero la señora dijo que los caballos son equinos, los cerdos son porcinos, las ovejas son lanares. y las vacas.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 Buenas noches, señor. ¿Qué desea servirse? No, no deseo servirme nada. Ah, bueno, disculpe, pero entonces... Deseo que usted me sirva. Sí, sí, cómo no, sírvase. Mm, Hay tantos platos, ¿cuál me sugiere? Y seguramente cualquiera de las obras de nuestro cocinero le va a satisfacer. ¿Por quién me toma las obras? No, señor, dije las obras. Las obras. No, escucha. señor, le está sobrando una s. No, a mí no me sobra nada y menos me va a sobrar usted. Tráigame algo para comer, que tengo hambre, por favor. Sí, sí, cómo no. Quizás le gustaría probar la saña. ¿Hazaña? Yo no quiero hacer ninguna hazaña. Yo solamente quiero que me traigan algo para comer. Tengo hambre. ¿Y qué piensa de un besú a la vasca? ¿Besú a la vasca? ¿Cómo sabe que me llamo Hugo? Y no quiero ninguna vasca. Quiero algo de comida, algo para comer. Tengo hambre. Para eso vengo al restaurante. Sí, quizás le gustaría probar empanadas. ¿Empanada? No, empanada no. Tráigame algo para comer. <ríe> Tengo hambre, empanada. Sí, sí, ya mismo. ¿Y ese de ahí le agrada? Es pan casero. Mm, no, es espantoso. Tráigame algo, por favor, que valga la pena. Que sea un pan con manteca. ¿Quiero un bife? Lo que faltaba. Atrevida. Ahora me dice que quiere un bife. Me quiere dar un bife. Ay, Dios. Esta gente. Estoy muerta de hambre. Acabemos de esto una vez, por favor. Lo siento, señor, pero acá vemos que ya son más de las 11. El restaurante está cerrado. ¿Cómo? ¿Errado? No estoy errado. Errada está usted, señora? Bueno, viene un restaurante. Qué mal educado. Ya no se puede ni pedir nada. Mm. Señor, ¿podría decirme cómo viajar a caballito? Pero, señora, eh, acá estamos en la ciudad, acá se sí viaja. No se viaja a caballo, se viaja en auto, en ómnibus, en tren, en camión. Eh, sí, sí, muy bien. Eh, justamente necesito saber cómo viajar a caballito el barrio. ¿Usted quiere ir a caballito al barrio? ¡Qué extraordinario! ¿Y qué tiene de extraordinario que quiera ir a Caballito al Barrio? Ay, señora, ¿qué tontería es esa? ¿Qué tiene usted en la cabeza? ¿Y qué quiere que tenga? Tengo cabello y cráneo. ¿Y dentro del cráneo? Tengo cerebro. ¿Y tiene todo bien? Mm, sí, me parece que sí. Quizás el cabello un poco despeinado. Bueno, bueno, pero estoy muy, muy ocupado. ¿Se puede saber que me importa a mí su peinado? yo? No. Señora, ¿se puede saber que me importa su peinado a mí? ¿Qué sé yo? ¿Cómo dice? ¿Qué sé yo? Y sí, ¿qué sé yo? ¿Por qué lo que le Yo no sé nada. Estamos en la calle. ¿Qué se piensa? ¿Que en la calle es una oficina? Ay, ¿por qué no la termina? Yo no quiero que me selle nada.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 Yo antes trabajaba en un banco, pero me aburrí de estar en la caja. Claro, bien hecho. Pero, ¿cómo aguantar mucho tiempo dentro de la caja? Un lugar tan estrecho. Por supuesto que sí. Estrecho largo el que recorrí. Yo antes hablaba poco, pero ahora me halle donde me halle, es difícil que me calle. Si no le molesta, no deberás de qué calle esta. Y verá. Y verá.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 Son docentes. ¿Docentes? Sí, están ahí descansando. ¿Están ahí descansando? Pero, ¿sí no son horas? No, no son horas. Están ahí. Ah, no. ¿Y qué más? ¿Las hermanas al No, no están las hermanas al Ellas se dedican a asar, sobre todo los domingos. Hablando de asado, para que quede mejor preparado, yo siempre lo hablando y al matambre lo arrollo. Yo cada vez que puedo, voy a dar rollo. Creo que también banana y... ¿Banana y qué? Banana de melón, que es una buena elección. Buena elección es la que hizo el presidente del club, sacó gran cantidad de votantes. Claro, yo también tuve muchas bocas antes y muchísimos guantes. Sobre todo en temporadas de fríos espeluznantes. Sí, yo en las de épocas usaba sobre todo, y también los guantes en la época en que estima la mano para saludarla. Adiós y hasta mañana. Hasta mañana. vivir en la calle con esa. ¿En la calle con esa? Sí, con esa. ¿Con esa? Sí, con esa. Pero, ¿se puede saber con quién? ¿Quién es esa? ¿De qué me está hablando? Señor, estoy hablando de vivir en la calle con esa.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 Me doy perfecta cuenta, pero me parece que la que no escucha es usted, y que además inventa. Ah, bueno. ¿Y, y dónde y es dónde arriba Davia? Arriba entre Uruguay y Paraná. Ah, Davia arriba entre Uruguay y Paraná. Señor, no le estoy hablando de ningún Davia que arribe a ninguna parte. Por favor, va a ser mejor que me escuche si no quiere que me arte. Eh, pero, ¿qué clase de vacuna? No son vacunas, es ganado. ¿Y qué ganaron? No ganaron nada, Aurora. Ganado quiere decir que son unos animales. Seguramente cualquiera de las horas de nuestro cocinero le va a satisfacer. ¿Las horas de cocinero? ¿Por quién me toma? No, señor. Dije las obras. Por eso mismo, las obras. Yo. ¿Cómo dije, ¿Qué sé yo? Y sí, ¿qué sé yo? Pero... ¿Qué es eso? Yo no sé nada. ¿No es que estamos en la calle? ¿Qué, ¿Qué se piensa? ¿Que la calle es una oficina? <risa> sí, los conozco. Son docentes. ¿Docentes? Sí, están ahí, descansando. ¿Están ahí descansando? Pero si ¿sí no son horas. No, no son horas. Es Anaí. ahí. Ana, ¿y quién más? La hermana Clasar. ¿Dónde estabas? Adelantada. En Ciudadela. Che, Adela Guarda. Vaya, vaya. Quiero mortadela. Papá fritas a caballo, mamadela. Basta. ¿Pero qué son? ¿Qué son estos mamarrachos? ¿Qué son estos mamarrachos? Ya no se cacho. ¿Qué mamarrachos? ¡Oh! ¡Los aplaudo! ¡Muy bien! Gracias. Muy bueno, muy bueno. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Los gracias. felicito. felicito. Gracias. No a ¡Los gritos! ¡Los recontra! ¡Felicito! Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias muy Qué buenas, Nicolás, Qué Qué Daniela, Perfecto. Gisela, Florencia, gracias. Luciana, Egle, Julián, Mariana, Amada y Genaro. Me encantó. Gracias. Gracias. Bueno. No, gracias. Gracias. Qué linda sorpresa. Sí, Muchas gracias Dolly por prestarte a esta payasada Te <risa> agradezco muchísimo No, pero yo soy de hacer payasadas todo el tiempo Me encantó, me encantó La verdad, muy bueno Vos me dijiste que, que, que era una cosa así nomás Pero está muy bueno que me hicieron? ¿eh? <risa> <risa> tampoco tampoco me, me pongas en evidencia así, Adela te pido, por favor No era lo que habíamos hablado bueno, muchísimas gracias, estamos muy orgullosos de que, de que hayas venido y, y la verdad que nos hizo muy felices, nos sostuvo durante todo este año prepararnos, estudiarnos la letra, armar las escenas y la verdad que sentimos, creo que hablo por todos, sentimos que mucho te, te lo debemos a vos, Loli. Que... Yo creo que se lo deben a ustedes mismos. Este, lo que yo le dije a él broma, eh. Él me dijo que era un trabajo excelso el que iba a Hacemos lo que podemos. No no, no, no, pero me encantó, me encantó en serio, está muy bueno. Fue bueno. un intento de recrear, Adela, fue un intento de recrear tu creación, porque la creación ah. es tuya, nosotros intentamos recrearla. Pero yo necesito alguien que ponga el cuerpo como ustedes. Yo escribo nomás, <risa> pero ustedes ponen el cuerpo. Vos escribís, nos mandamos. Ustedes le ponen el cuerpo, la voz, las actitudes. La verdad que lo hicieron muy bien. Y Nicolás, si dirigió a él, le puso un ritmo y una cosa como de misterio en las secuencias. Muy bien. Me encantó, en serio. Lo felicito. Gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Así que bueno, estoy muchísis... a su disposición para lo que quieran. ¿eh? ¡Oh! Sí, bueno, Muchísimas gracias. Eh, para, antes de cerrar la transmisión, este, bueno, por supuesto, voy a empezar agradeciéndole a Dolly por, por sus obras y por prestarse a venir a saludarnos. Para mí es un placer muy grande este, y en general. Eh, quiero felicitar a, a, a Jere, a Maga, a Egle, a Gise, a Flor, a Lulú, a Juli, a Dani y a Marina, que, que le pusieron toda la garra, que, que se entregan completamente a mis delirios y, y a las ideas locas que yo les propongo. Y, y no sé cómo hacen, pero <ríe> le ponen. Le ponen el cuerpo, le ponen la voz y, y le ponen toda la onda. La verdad que fue un año este, bravísimo y mm. creo que, que pasarlo así eh, fue muchísimo más fácil. Voy a ir cortando la transmisión de YouTube y nosotros nos quedamos